Bueno, esas son las noticias. Así es que ahí anda el panorama noticioso de la República Dominicana en este día martes 18 del mes de mayo del año 2021. Muy bien, señores. Está con nosotros la Antigua. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y buenos días a la gente que como siempre nos ve, nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y el Instagram. Quiero que me permitan enviar un saludo tempranito, muy pero muy especial, a la maestra Luzelene Plata, quien ayer eh, conversábamos con ella y nos decía que siempre ve el programa. De manera que eh, maestra conjuntamente con toda la gente que nos ve, para nosotros es un altísimo honor, honor el hecho de que usted siempre esté ahí eh, conectada con este programa eh, amplio, ¿verdad?, diverso, y con tanta controversia que se da en este programa. Así que, muy bien, saludo un saludo y respeto. Muy bien, un abrazo fraterno para la maestra Luz Helene. Un gran abrazo para Luz de acá. Muy bien, señores, la pregunta del día... Vamos a ver qué dice. ¿Cómo valora usted los despidos a no videntes en Lotería Nacional tras conocerse fraude? Háganos el feedback 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cómo valora usted los despidos a los no videntes en Lotería Nacional tras conocerse el fraude? Bien, vamos a continuar con el contenido del programa y precisamente tras fraude de Lotería Nacional son cancelados, no videntes, involucrados en estafa, admite, no entregó el bolo. Miguel Mejía, la persona no vidente vinculada en fraude de la Lotería Nacional, admitió que no pasó el bolo a la presentadora de televisión y dijo que le ofrecieron 800 mil pesos por participar en el entramado. Dijo que prácticamente no conocía a los organizadores de la estafa. En la entrevista en el programa Sol de la Mañana, Mejía dijo que el fraude se ensayó en una gran residencia. El director ejecutivo de la Lotería Nacional Dominicana, Luis Maizichel Dicen, canceló a todas las personas no videntes que laboraban en el departamento de sorteo de esa institución, incluyendo mujeres embarazadas. Ayer lunes, los 34 no videntes fueron sorprendidos con su carta de despido como parte de las acciones eh, administrativas a raíz de un supuesto fraude de 150 millones de pesos en que la Procuraduría General de la República fue apoderada de la investigación. Tras protestas de no videntes por los despidos masivos, Luis Maisichel Dicen informó que los no videntes que fueron desvinculados de la institución tras el escándalo por el fraude en uno de los sorteos están siendo llamados para reintegrarlos. Muy bien, ahí están las imágenes. Vamos a ver, Yerian. Miren, este, este muchacho, Dicen, que es el administrador de la lotería ya no encuentra qué hacer, de verdad que no encuentra qué hacer para intentar engañar a la gente, porque es lo que me da a mí la impresión. Y esto es una opinión muy particular, ¿eh? no estoy diciendo que él sea un engañador, sino que es como yo lo veo. Eh, tengo que deslindar el, lo que es mi opinión de, de lo que es una información. y Por eso digo que es mi opinión. Yo creo que, el, que este muchacho está intentando engañar al, a la gente, al pueblo dominicano, porque desde que se dio a conocer esta situación de este fraude que ya fue admitido eh, por este no vidente, inmediatamente, eh, primero mencionaron que era una cuestión de las autoridades pasadas, luego ca cambiaron a todo el equipo de presentadores, le mandé una fotografía ahí a la tablet para que la gente pueda ver, o sea, como que el problema ahí son los presentadores, y agarran y te, y te nombran, te colocan ahí, fue a la tabla muchachos, un grupo de presentadores que están colocados en, en espacios muy importantes de la República Dominicana, por ejemplo como Michael Miguel Holguín, como la propia eh, eh, Shanti Rosa que está en el show del mediodía, imagínense ustedes, el otro está como, ¿cómo se llama? ¿Extremo-Extremo? ¿Qué se llama el programa mm. donde está está? Extremo-Extremo, show del mediodía, eh, está y la, también y la, ahí la, la, la rubia alta que hay eh, trigo, Caramba, era. se me fue el nombre ahí. A mí también. Eh, bueno, eh, eh, Domingo Batista. Y entonces, el pa parecería, parecería que el problema es los presentadores y que estos presentadores son más serios que todo el mundo, ¿verdad? Parecería. No fue así. Entonces, eh, vienen eh, desesperados y desvinculan, cancelan. A, todo, eh, eh, a todos los no videntes. Oye, ¿qué vaina esta, eh, amado? O sea, la cuestión ahora es lo no vidente Se lo chapean a todos y cuando ven la reacción del pueblo incómodo con eso, entonces comienzan a llamarlo de nuevo. Presidente, Luis, miren a los presentadores, ahí, pónganlo full pantalla. ¿Ustedes se creen que es verdad que el problema está ahí? ¿Ustedes se creen que es verdad que el problema está ahí con los presentadores? O sea, que ya... Y me escribe alguien ayer, me dice, no, pero que la idea es darle una nueva imagen a la lotería. ¿Y qué nueva imagen tú le puedes dar a la lotería con presentadores? Esa es la cara, es afuera, es el fondo lo que tú tienes que resolver en la lotería nacional. Entonces, además de que este hombre ha debido ser suspendido, el pueblo entero le está pidiendo a Luis Abinader que suspenda a este hombre, porque ¿cómo es posible que se pueda llevar a cabo una investigación cuando este hombre está ahí dentro? que pudiera ser uno de los involucrados. Lo que, que me que sorprende estar es... Borrando evidencia. Sí. Lo que me sorprende, qué buen dato acaba de dar eh, Amado José Rosa. Dice Amado que podría estar borrando evidencia. Me sorprende que no ha sido allanada la Lotería Nacional. A usted no le llama suspicacia que no haya sido allanada la Lotería Nacional. Eso ha debido ser allanado y cerrado durante un tiempo hasta que se investigue todo lo que pasó ahí pero eso no está sucediendo y el administrador está ahí. Así que, mientras tanto, vamos a esperar, tal vez presidente, escucha. Presidente, suspéndalo, suspende el administrador, que eh, yo, ¿verdad?, tengo mis dudas y mis reservas, pero yo creo que algo tiene que ver con esta situación. Bueno. Muy bien, hay una frase de Abraham Lincoln, atribuida a Abraham Lincoln, que dice... ...usted puede engañar a mucha gente mucho tiempo, pero usted no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Exacto. Buenos días, Francis Buen Rodríguez, día. ¿cómo tú estás? Adiós, las gracias por la luz de este día. Pidiéndole siempre que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco el favor de cada mañana nos permitan entrar a sus hogares... Este es su programa de mañana. Buenos días. Bien. Muchas gracias, Francis. Buenos días también para ti. Muy bien, señores. Estamos tratando el tema, jóvenes, de, la, de lo que está pasando con el no vidente de la Lotería Nacional. <ríe> Pobre ciego. <sí>, <ríe> A propósito, que la gente vea que te en vivo. Dijo en, una, dijo en un momento que lo llevaron a una gran residencia. Yo me pregunté, ¿cómo se Él se arrepintió. Que <risa> Recuérdate que <risa> desarrollan otras actitudes, sí, sí, eh, otros eh, sentidos. Pero yo entonces no sabe quién era el señor. Ahora, sí, sí. De, de eso de que él no sabía con quién era que andaba, entonces, sabe que era una gran residencia y no con quien? Bueno, vamos a ver, Carolina, buenos días. <risa> buenos días, Amado, buenos días, Francis. la máscara. No, hay que cuidarse. A propósito que el COVID está subiendo mucho. Está subiendo, señores, no se relajen. Amado está vacunado, Francis. Vamos a traerle una, una, una, ¿cómo se llama? Una prueba rápida, Carolina, para que la aplique a todo. El... <risa> no, no, no, no, no, no, Amado, no, Debiera de ese... haber una cosa que tú le pusieras a la gente. Sí, pero ese no debe de ser <risa> el mensaje, copio, pero... tú sabes. Hay que usar las medidas bueno. Eh, vamos arriba con el tema, ¿verdad, Amado? Sí, sí. Te... Eh, esta situación realmente ha sido un escándalo desde que. Pero no saludaste, tú sabías. Sí, yo sí. Ah, no te sí a los muchachos acá me parece sí, que no Desde que salió a la luz pública el video donde se sí, ve sí, la presentadora Valentina eh, realizar el fraude, cada día vemos diferentes informaciones que salen y luego del reportaje, quisiera Nuria, donde de alguna forma. Eh, muestra documentación en su investigación en torno a la figura del administrador, el señor Michel Saint. Cosas que ellos eh, desmienten y explican unas que otras El punto es acá con las últimas declaraciones, que es lo más reciente Las declaraciones del señor Miguel, me parece que es que se llama, Miguel Mejía, el ciego Vamos sí. a ver, tenemos ajá, eh, el señor Mejía él hacía referencia a que no, o sea, que no conoce, que solo escuchaba hablar de señor, señora, pero, y más como bien dice Francis, él, las personas que tienen cierta discapacidad desarrollan otras habilidades. Por ejemplo, la del oído es una, y bueno, él no conoce nada. la, a nadie del, lo tacto, que, la del tacto, sobre todo. Sí, <ríe> sobre todo, porque ellos saben cuando tienen una, una moneda de 100, de 50, de, de, de mil pesos y 200 pesos. Entonces él dice que no conocía no conocía a nadie de lo que se, se dio ahí, de, de quienes estaban en ese momento, que le ofrecieron esta cantidad de dinero y que se, luego se arrepintió. Y por eso ha estado declarando. Pero yo vuelvo a la parte más importante de todo este entramado. ¿Quiénes son los verdaderos responsables? Señores, no es el ciego, no es solo la presentadora, no es solo el camarógrafo supuestamente está involucrado, me imagino que para trabajar los trucos de cámara y manejar la situación del bolo, de ponerlo de alguna forma que disimulara el. el, el no, en, en ese caso ese sería el salvador porque fue que hizo la toma eh, que, bueno que pero descubrió. hay un camarógrafo involucrado y se supone para lo más lógico que se supone que debe de ser para eso porque los muchachos juegan con las cámaras no va a ser por ¿verdad? Bueno, entonces, hay alrededor de cinco o siete personas. Pero, ¿y ustedes piensan, amigos televidentes, que el ciego, la presentadora, un camarógrafo y dos más que hayan, o tres, van a tener la capacidad de armar una logística, de distribuir en el país, hacer diferentes jugadas, mandar gente? Por ejemplo, hubo un consorcio de bancas llamado Álvarez en la capital que me comentaban a mí que fueron al otro día temprano a cobrar en vehículos negros, jipetas negras, un grupo de hombres, de todos que parecen seguridad, y hasta armado me decían a mí. ¿Ustedes creen que el Ciego, el Camarógrafo y Valentina iban a tener esa posibilidad? Yo me pregunto y le pregunto a ustedes, cada institución tiene departamentos que tienen una misión que deben desarrollar en esa empresa. En el caso de la Lotería Nacional, hay un departamento que se llama... Departamento de Sorteos o Administración de Sorteos, que es la que tiene que ver con todo lo relacionado al sorteo diariamente. ¿Dónde está la encargada de ese departamento? No ha dicho nada. Una mujer. Sí. El administrador no ha dicho, no ha referido nada en torno a la responsable de que esas cosas no pasen. ¿Dónde están las cámaras de seguridad? Señores, para entrar a, eso, a, a ese cuarto donde están esos, esos, esas ristras, esos bolos como se le conoce, ahí no entra nadie. O sea, tú no puedes ir, ni puedes ir con camarógrafo, la presentadora. Solo llaves de eso tienen en la Federación de Bancas, tienen una llave el presidente, y tienen en la lotería el administrador. Cierro diciendo que eso es en caja fuerte que están esos bolos. ¿Cómo sacó Valentín el bolo? O sea, eso te dice a ti que hay gente de una jerarquía importante involucrada. No estoy diciendo que sea Michelle, porque todavía hay que demostrarle ustedes que son claro. eh, legalistas y claro. eso. Pero ellos no iban a hacer ese entramado. Y eso no se puede quedar así, porque aquí hay mucha gente que quebró, señores. Porque si es verdad que la gente, que sé yo qué, que los banqueros son malos, pero hay gente trabajadora y que tiene toda una vida, que vienen rifando y que hace es su eh, ingreso, su, su, su forma de vida de poder mantener su familia desde 50 y 40 años. Ahora ha entrado otro tipo de gente al negocio, pero ahí hay gente que trabaja en eso y que posiblemente pudieron quebrar por fraudes y por estafadores, ladrones y corruptos. Bien. que armaron este entramado en esa lotería nacional. Gra Así no. Gracias Carolina. Francis. Miren, mm. ciertamente que quienes ejecutaron el plan diseñado más arriba fueron la presentadora y el haitiano. Y el el y, haitiano. <risa> no, el, el no vidente. El no. La cara. es porque la cara llega. Salió ahí. Pero sea, nacionalismo. Mira, para no decir otra cosa. No, yo, yo, eh, eh. Yeah. El subconsciente lo traicionó. Pobre compañero. Mira, ya, lo que pasa no, es no, que. No, estaba, estaba leyendo algo. Estoy leyendo lo que está pasando en la frontera. Sí, porque. ¿Me dijiste no, el español? Me, porque no, no son españoles sí. los que están ahí. Dios mío, me, me, me traicionó ciertamente. Sí, es, mire, esto parece de haitiano. Bien. Y el no vidente. De hecho, hay un haitiano famoso, Freddy Mazul. Sí, el... Bueno, Mazuca. Eh, eh, recoge tu, tu comentario e inícialo de nuevo para sí, que no se pierda el hilo. Sí, mire. Quiero entenderte. Sí. De el no vidente y la presentadora fueron los encartados para ejecutar un plan que se diseñó más arriba, por múltiples razones. Y cuando se confirma que el bolo ganador se tiene a un notario público de la República Dominicana, este señor es un sinvergüenza, el que sea, sin importarme, porque validó el sorteo y el bolo. Pero te voy a decir una cosa, en la condición que él está en un lugar cerca, es posible que no, que no lo viera. No viera bien la mano o lo que se identificó posterior en la investigación de fraude. Porque hay un sistema antifraude que vigila, que hace las anotaciones, en fin. Pero ciertamente que esto no, no le puede encargar el dado total, a los dos actores, porque eso fue una actuación. Sí. Definitivamente fue una actuación lo que ellos hicieron en la primera. Eh, en el primer número. Ya luego vi, vimos claramente que el 13 volvió a repetir y fue de verdad en el tercer número, en el tercer eh, bolo. Pareciera que nosotros brotamos el PUS de la corrupción y de la mentira en el Estado Dominicano. A esta fecha surge o brota lo que operaba o ha operado siempre en ciertas instituciones donde hay recursos, manejan recursos y donde hay mecanismos de obtener recursos. Es verdaderamente aposentamiento de grupos delictivos con características de empleados públicos. Porque eso es interno. Nadie, con excepción de lo que operan para ir a recoger el dinero. Solamente nos damos cuenta con esta denuncia y saber que el propio, y ya yo lo había dicho, y lo había dicho en un tuit, ¿cómo es posible que en un banquero sea el que dirija la banca de apuestas. Lo mismo me pasaba o me ha pasado con el tema de los distintos diputados que son propietarios de bancas y están hablando cuando se tiene que tocar el tema de las bancas en la República Dominicana a nivel del Congreso. Hablan por sus intereses. Óiganme esta vaina. Nosotros andamos mal. Quizás este periodo del cambio, este periodo del cambio nos lleve a nosotros a ir entendiendo poco a poco cómo ajustar la mentalidad del ciudadano, la capacidad del voto y poder definir quiénes deben de representarnos en el Congreso, en las distintas instituciones que tienen también que ver con elección popular, como los ayuntamientos en su sentido amplio, ayuntamientos, alcaldes y regidores. Mira, Porque, señores... Esto está brotando, eh. Mira, es que mira. ya no hay forma de contener eh, el brote. Una de las brote. cosas que hay que analizar aquí, eh, eh, se ha dicho muchas veces y creo que hasta yo mismo lo, lo había dicho an anteriormente, sería repitiendo que estaría, eso no se trata de un asunto entre dos personas. No, no, eso es eso está una, claro. una componente. Independientemente de que nosotros no hayamos iniciado una investigación, no estemos involucrados en la investigación, de lo que sea la lógica, la lógica de estos acontecimientos te dice, eso no lo puede hacer, ese ciego, mírenlo ahí donde va. Y, y una, presenta alma. Y una no, presentadora. Puede, y una presentadora. Y una presentadora no. Que le puede. digan 800 mil a ese infeliz. Y no lo devolvió, puede. Está Aquí ahí lo que hay es toda una red mafiosa que ha habido siempre en la lotería, que unas veces funciona de manera subrepticia y adecuada, ¿no? Es? Y otras veces, otras veces el director de, del momento que pueda tener algún tipo de reciedumbre y honradez la, la detiene y entonces la recomienza a trabajar de manera soterrada. ¿Eh? Pero en esta ocasión, en esta ocasión hay una pregunta que yo me hago. Este señor, dicen... No fue, no es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno. No es un miembro del Partido Revolucionario Moderno. No es un político de esa organización política que se ganó su puesto a través del de, eh, el ejercicio de la política partidaria durante años en la calle convenciendo a la gente de votar por Luis Abinader. No es ese personaje. Segundo. La información que se tiene de manera oficiosa, porque no la han dicho de manera oficial, tampoco lo van a decir, es que la asociación o un grupo de asociaciones o entidades o, o banqueros en particular, que aportaron una gran cantidad de dinero a la campaña de Luis Abinader, le sugirieron a ese director. Y entonces parecería como que esos banqueros se están cobrando su inversión. Sencillamente. Porque, óigame, no hay otra explicación a lo que pasó. La actitud que ha asumido el director, eh, cancelando primero a los presentadores, cancelando luego a los, a los novidentes y volviendo de nuevo, a, ahora acaba de decir que lo están pidiendo, lo, está, lo están llamando para reintegrarlo, son una serie de tumbos y de palos a los ciegos que indican que se trata de una persona en un estado de nerviosismo. No sé qué hacer. Voy a ver si puedo paliar un poco la situación con estas acciones. Hasta ahora nadie le ha reclamado oficialmente al director, aunque yo entiendo que el Ministerio Público lo va a interrogar. No, ¿Qué? y quienes demandan, amado, eh, te doy el dato, o sea, son instituciones o empresas de, que tienen que ver con sorteos o con bancas en este caso Leisa, que tiene un departamento de calidad así me parece que se le llama o sea de inspección de supervisión que día tras día de manera exhaustiva hacen esto y por eso es que sale a la luz porque qué estamos hablando de empresarios son empresas que tienen que fiscalizar y velar de que el sector al que ellos pertenecen se dé de manera correcta, porque hay en juego, amados, y los que vimos en un solo día, hay en juego cientos de millones de pesos que puede llevar a esta gente a la quiebra, y ese es su negocio. Yo, yo pienso que el Ministerio Público debe citarlo de una vez para que eso obligue al, al presidente de la República a suspenderlo. No porque no sé por mientras no él esté al frente de la lotería, si es lo que uno se imagina, si es lo que uno piensa... Él puede hacer desaparecer las evidencias otra de las esa es, es una de las razones que agregó la ley 1015 en el código procesal penal cuando se modificó en el 2015 agregó como un motivo para la prisión preventiva que no estaba en el código luego vino en la ley Dime, Carolina. Eh, otra de las cosas que llama a su picasa y que yo me pregunto pero y la federación de bancas, de loterías pero, como que lo ha que mantenido pasa que hay, un... que, lo que pasa es que hay bancas que están del otro lado Pero Jesús, hay una cosa Jesús Tú no, vino aquí tú, tú tienes Y dijo aquí que, a Jesús. Había que había que dejarlo ahí yo, yo me voy a limitar a la federación a nivel nacional Que es la que representa a, a, a los banqueros A nivel nacional Porque en el caso de Jesús ¿qué? Que la posición que él asumió eh, Como que se ve la misma línea de la federación Pero a nivel nacional la federación Porque Jesús representa a la provincia o el, el, ¿verdad? Pero la federación señores a nivel nacional Que es la encargada de defender De representar a los banqueros Como que tiene un silencio eh, preocupante o delicado, señores bueno, en, perdón, frase, en momentos como estos esa federación de bancas debiera de estar en todos los medios haciendo especular. ruedas de prensa yo me atrevo a y llamando a hacer un piquete frente a la lotería para que eso se, se, se destape. Sí, y no dice sí, nada yo me, atrevo, yo me atrevo a es seguro a, yo me atrevo a especular <coughs> que, le hagan eso a que así Manu. como se han hecho claro. la desfraudación de muchas bancas que no estaban dentro del plan y beneficiaron otras con ese plan, porque ahí era un asunto de banqueros desfraudando a sus propios miembros. Es muy difícil para la federación salir con un planteamiento cuando este señor, que es el director nacional y toda la federación, estuvo de acuerdo con que fuera él el representante o el administrador. Porque de lo contrario, la misma federación hubiese puesto la voz de alarma si este no fuera el individuo que estaba ya consensuado para llegar ahí. Una preguntita. Y eso para mí no es casual. Y eso para mí tiene a, le ha tapado la boca. Por el contrario, le ha tapado la boca al, al, al, al encargado de comunicación del, del, de la federación. Una Porque preguntita. ellos apostaban a eso. Y te voy a decir algo. Así como se producen números, así se pueden producir estrategias para reducir las oportunidades de ganar. Hasta con la misma información de cuántos números y cuáles números se, se, se vendieron y cuál es el más vendido y tumbarlo. Eh, Eso es lo mismo. a Wilson Camacho del PESCA. Muy activo, eh, ¿verdad? Muy activo él eh, el allanamiento. ¿Cuándo van a allanar? La residencia y la de, de, de Dicen y la propia Lotería Nacional. No, pero que si es el denunciante. <risa> ¿Cómo fue? Como él es el Enfoca mi frase con eso que acaba de decir. ¿Cuándo van a allanar a la Lotería Nacional? No, Porque ¿cómo? se supone que ahí hay un aparente, no, ojo con lo que estoy diciendo, un sí. aparente acto de corrupción. Pero Entonces, por Entonces, como ¿verdad? ellos aparentemente andan haciendo allanamiento. De verdad, no. por actos de aparente corrupción, no. entonces yo creo que deberían allanar a la, la lotería nacional, como allanaron a la Cámara de Cuentas. No. Miren, hay maldad ¿Qué? en la palabra de Yaya. Pero a la, no la lotería, la lotería anda, fueron. una realidad lo que estoy diciendo un acto de corrupción ahí, sí. deberían estar eh, suspendiendo a de cuentas Pero a la lotería nacional ahora. El fue. fue, el ministerio fue, el ministerio público no. fue a la lotería nacional. ¿Cuándo fue? fueron, búscalo, búscalo rato. ellos fueron, claro que tienen que ir porque estamos hablando, pero, pero, pero claro pero, que tienen que ir Que fueron, ellos fueron? ellos fueron, fueron? que han ido a la procuraduría a ser interrogados, son la eh, eh, ¿cómo se llama la, la presentadora que fue ayer y el y el y el, el novidente que fue antes de ayer, pero la procuraduría no ha ido a, la junta, a a incautar, a, a, la, a, la a llevarse nada no han ido, pero de que fueron qué fueron. Van? Porque se supone Pero que señores, el fraude se dio ahí, sí es que se televisado. Con un y, silencio, el otro, y el otro, el fraude, el fraude verdadero se dio en la, en la actuación de, estos dos, de estas dos personas que genera en la lotería, no internamente, es afuera, porque son los, los, los, los, los banqueros lo que respaldaron el fraude. Sin darse cuenta cayeron en la trampa. Dice no, pero... Alberto Puello, que está allá en New Jersey, que, que dicen, el, el administrador de la lotería, ya tiene un, un antecedente la, de uno, fraude. Varios, se inventó un cáncer. Varios, varios. Eh, varios, es cierto. Varios. Se inventó un cáncer una, y buscó unos cuartos ahí que le recaudaron y después desapareció el cáncer no, y desaparecieron de, de, los cuartos. Después una rifa sí. la, y dos días antes del día de la rifa la canceló y luego avisaría por qué. Y se dice <risa> que dijo que dio bro la obra. Hizo sí. la obra y lo curó del cáncer. Sí, sí. Entonces, imagínense ustedes, pero tranquilos que... Esperemos que pero mira allanamiento. tú, tu admirado José La Luz piensa que no sería bueno, como tú le das seguimiento, piensa que Michelle está involucrado. Pero lo, no lo que José La Luz no, no lo yo pienso. No, pero que tú le das seguimiento. No, pero que yo, que yo le dé seguimiento a José La Luz y... no quiere decir que yo piense pero con, con lo que él su No, no, no, que yeah. pienses así, sino que de alguna forma eh, conectan con los comentarios no, o los analistas para no decir otra cosa. Decía, no necesariamente, el yo tengo pensamiento propio. Mira nada. Que es? que sí, Pero sí, Yo espero que... ese allanamiento, porque me gusta ver el aparataje militar, los camiones, no, la gente no, que van con los, con los fusiles. Quiere decir que, no, que, no, lo, que, que los aparatajes no, anteriores... No, no, no anteriores que sea necesario. Lo, es decir que los No es necesario. No necesario. No necesario. Llega con fusiles. Vamos. Y no llega con fusiles, ah, no, no para para para que para que para Es que el asunto es que ellos van con el propósito de preservar al Ministerio Público, de la seguridad del Ministerio Público. Y la seguridad... pregunta, mis Amado. amigos, ¿cómo valora usted los Guardando despidos?